Con Jesús me acuesto, con Jesús me levanto, con la Virgen María y el Espíritu Santo. Jesús conmigo, yo con él, Jesús delante, yo detrás de él. La Virgen María me dice, acuéstate mi amor, duerme y reposa, y no tengas miedo de ninguna cosa.